Estrellas pero no Las puedo alcanzar A veces Me siento tonto Me siento pequeño ante los demás Pero eso en mí ya no es novedad Fui de palabras mudas, nunca pedí ayuda Quise despejar mis dudas, pero me cuesta cambiar Jamás he sido el sobresaliente Uno más del promedio, uno más entre la gente Ni tan bajo, ni tan alto, ni tan frío, ni caliente Talentoso, ni el más inteligente A veces me he sentido insignificante Pero siento que ese lugar no me pertenece Hay días en que me siento mucho más adelante Pero solo a veces Miro las estrellas Pero no las puedo alcanzar A veces me siento creo que no soy tan bueno pero bueno siento que la llevo por lo menos sigo en esto no hay ni despido ni aumento quiero pensar que ya llegará mi momento por ahora solo cuento los segundos para cambiar mi rumbo pero no soy tan profundo trato pero me confundo hola solo soy una persona más en este mundo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 Pero no les puedo alcanzar. A veces me siento tonto y no soy nadie especial. ¿Qué